residentes en el Sánchez Olimpia y en el sector Los Espinos, la de esta ciudad, se quejan por el mal estado en que se encuentran en sus calles. Esto, sumado al alto nivel de delincuencia, que les aqueja. Mira cómo está este barrio, todo olvidado de las autoridades. Las autoridades nada más vienen a buscar los votos el día de las elecciones y nos tienen olvidado, mira, vean la, la, la situación como está. Mira cómo estamos aquí en el barrio podriéndonos porque Ale no hace nada, lo que nos prometió, de que no iba a arreglar la calle, qué sé yo qué. Y no hace nada, ni se, ni se deja ver. ¿Después que ganó la sindicatura no ha pasado por aquí? ¡Eso! Ese hombre no se ve ni en cámara, ni en foto. A diario aquí atracando en Sancho limpia Las mujeres tienen temor de salir a la calle por aquí, que le quitan lo que ellas llevan arriba. Todo. Aquí, hay, aquí hace falta de todo. Y en este sector y, y en el país entero no tengamos nadie a quien nos ayude en este país eh, ni el gobierno el, el gobierno ha hecho caso omiso a lo que está pasando en nuestro país y no, aquí mismo hay mucho problema mucho mucho y nosotros pagamos impuestos igual que cualquiera otro igual que alguna organización nosotros pagamos impuestos aquí Joan Cordero NTN su noticiero regional